¡Primines! ¿Cómo están? En la aventura de hoy tenemos a nuestro primín el pollo, a nuestro primín cuchillo y a mí. Hoy aprenderemos a desprezar un pollo. ¡Acompáñanos! Ten cuidado con el cuchillo y ten cuidado con mis consejos. Sí primines, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestro pollo y secarlo. Por cierto quiero agradecer a mi mentor Tonio Cocina, que bueno hemos visto eh, su canal y bueno hemos aprendido muchas cosas de él. aquí te dejo el enlace para que lo visites también. Primero empezamos cortando las puntas de las alas primines. Listo, luego lo ponemos patas arriba y empezamos a separar los muslos, presionamos aquí justo en el centro, si pueden apreciar aquí tiene y hace un pliegue, entonces ahí es donde procedemos a cortar. Como ven, muy fácil. Ahora vamos a limpiar la zona del rabo. El pulito del pollo. Y tenemos nuestra pierna con nuestra post pierna. Es momento de separarla. Tenemos que ver dónde... ...dónde hace el pliegue. ¡Mamá! No puedo. No, tú puedes, tú puedes. Eso es un buen cuchillo. Si se separamos un poquito de fuerza y ya, hemos conseguido la pierna y la antepierna. Continuamos, minas. Mamá estará orgullosa de nosotros. Nada, es fácil en esta vida, prines. Es momento de separar las alas, también es seguir la línea. Eso, eso. Y ya finalmente nos ha quedado nuestra pechuga. La procedemos a cortar y ya hemos terminado. Primines, hemos terminado, no es tan difícil como parece, no nos ha salido perfecto, pero bueno, seguiremos aprendiendo. Ahora los invito a ver nuestro siguiente video en el que haremos un caldo delicioso de pollo.